Bueno, vamos a empezar este gameplay cutre Mario Kart Wii Grabado con un espejo muy barato Comprado en los chinos Y la Wii Y el Mario Kart Mario Kart Y bueno, y una cámara Y no necesitas capturadora de pantalla Si quieres hacerlo de, este, de esta manera cutre Eso sí, tienes que buscar el modo perfecto para que en la cámara se vea el espejo y en el espejo, te, si ve, en el espejo ves la cámara, la teoría es que a la práctica ves la cámara te vea a tú, a ti cuando grabas así que empezamos un juego, porque no tengo más mandos y mi hermano está aquí al lado, no sé si lo veréis, creo que no porque lo veo yo también a través del espejo así que vamos a empezar haremos un gameplay muy divertido vamos a elegir a yaomin se parece o no <ríe> me río solo porque mi hermano no habla es mudo no soy mudo bueno acaba de hablar no es mudo pero le duele el codo. el codo le duele el caldo oh esta partida de lego es muy difícil le digo partida de lego porque parecen piezas de lego vale y si no hace gracia pero pues os quejáis en los comentarios, que para eso están que al fin y al cabo es un juego cutre es que le dan a no me gusta pero no comentan ya, comentad porque no os gusta hombre y así podremos mejorar los vídeos sí que hacemos gameplays ahora hacemos gameplays no porque sea moda, porque ya está casi pasando de moda ahora lo que está de moda es el asmr que son vídeos de relax que hablan cerca de la boca, cerca de la pantalla y van tocando cosas y a me mí me, so eso me pone los nervios, no ¿sí? me relaja. Y quizás ya haremos un vídeo sobre eso, a, a, haciendo a, alguna parodia no, o algo. ¿Han hecho eso as con la Wii? ¿Lo han hecho Bueno, <risa> y voy en cuarta posición y ni me he fijado. Porque cuando hablo no me he fijado en lo que hago. O sea. Que vaya gameplay. Sí, vaya gameplay de mierda. Y no podremos monetizarlo. Porque.. Bueno, ahora no sé si se pueden monetizar los gameplays, pero Nintendo dice. siempre ha dicho que no quiere que se moneticen. Aunque la Wii U permite hacerlos pero monetizarlos no y el amigo me parece una tontería porque eh, juegas mucho, vale, te vicias solo forever alone te vicias a los forever alone, según lo que he entendido eh, te vicias a los forever alone y después cua, eh, después haces como el juego del bruto que conectes el amigo y no juegas ni nada con tus amigos los ganas y no haces nada y eso es divertido eso es divertido pues yo no lo entiendo no, no, no, no, último parto. Y eh, eh, después lo que me dijiste... Ah, queda una vuelta. Sí, ¿qué te eh, que te dije. Que solo puedes usar la figura una vez. Sí, una en, una figura en un juego. Si quieres cambiar de juego, o la, lo borras lo que hay dentro. O si no, compres otra. Igual. Soy tercero. Eh, bueno, soy segundo. Primero. Eo, antes tocaba más, no sé. Si no he jugado, hace tiempo que no jugaba este juego del Lego. Ah, quizás era el, el juego otro del Lego. Que me salía más mal, el de coger globos y cosas, seguramente. Porque no es, antes caía siempre en. ¿Cómo se llaman? Los basales, en los. Charcos. Sí, en los charcos de. En los charcos de eso, de. De petróleo, de óleo, de aceite, de de los coches que dejan por ahí y perdía y he quedado primero primero primero primero primero. primero primero primero he quedado primero bueno este también es un poco difícil si levantas el mando se va a ver más en el gameplay pero me la da para la cara bueno pero para que sepan que estás jugando que si no no se lo creen tampoco se lo van a creer Tampoco se van a creer que es un espejo, si pensarán que has editado el vídeo y todo. Sí. sí. Después enseñaremos el making of que no lo hemos enseñado antes, aunque os lo he explicado. Soy idiota por tirarlo hacia atrás y no hacia adelante. La.. ¡Oh! Primero, no me lo creo. Soy es más bueno que antes. Ok. O quizás jugar con una cámara delante me hace poner nervioso, o ponerme las pilas o lo que sea para ganar, yo qué sé. Porque otras veces quedaba último, ¿no? Sí. Ah, o es porque jugaba online, quizás. <risa> no sé. A veces jugaba online, pero ahora no creo que se... Me... ya me han... ¿Veis cómo ya no lo hago también? <risa> dices que, que eh, no se puede ya. Creo que no, que los, los de la Wii lo cerraron. La Wii U no, pero la Wii sí. Después Quiero... lo pruebas, a ver sí. si se puede. Vale. ¿Y cuánto está, el tiempo está grabando? ¿Podremos hacer todas las 4 partidas? Yo creo que sí. Quiero probar el de la Wii U, Mario Kart 8, que dicen que está muy bien. lleva 6 minutos y algo. Uy, 6 minutos. No, me a grabar 22. Ah. Has grabado 6 minutos Vale, cuédate bien, no hago nada bro. Ah, y antes te quejabas <risas> en el avivo que no harías nada Sí, porque el Smash Bros es de lucha y... Si quieres ganar tienes que luchar, <risas> Vale, me voy a pillar... Y porque sigue everywhere Hoy primero... Como te quiero, Mario Kart Quiero probar el Mario Kart 8, que puedes ir por las paredes, por el techo y volar, y tiene gravedad y... cosas raras. ¡Quiero probarlo! ¡Yi! ¡Un topo! y ¡Otro topo, como ¡Qué unos... ¡Uy! ¡Yi! ¡Uy! No me creo que sea el primero. Normalmente no lo soy. No os lo creáis. Pues levanta el mango y así sabrán que juega el Es que sí, si gira por aquí, gira por allí. ¡Uy! Pero quizás el espejo, espejo se va a revés cuando giro o no. Ah. No sé, a ver. A ver, bro, a ver. ¡Uy! No, yo creo que se ve bien. Creo. No sé, después. Es que, ah sí, el espejo se ve igual que cuando lo haces. Es simplemente sí. se voltea la imagen al revés. En una, si lo hiciéramos con una webcam se vería al revés, pero al revés. O sea que se vería la imagen que hago a la vuelta así a la izquierda y la hago a la derecha. Y se vería Y con peor calidad. En una tablet o en... O grabado desde una webcam o desde la cámara directamente. Porque el espejo tiene más calidad que, sí. que una cámara. Porque un espejo es 4K, 8K, bueno, es la vida real en sí mismo. 2D en 3D. Es súper HD. 4K, 20K, 20 conmigo K. Canso de levantar las manos así tan arriba. Bueno, pues... Pero levanto. me va bien para... Pero que sepa es que. que no, puede. me va. Me va bien para.. para ganar. Yao Ming. ¿Puedo jugar yo? Bueno, si quieres, pero ponte en el sí. lugar indicado que se vea. Se ha visto tú por un rato. <risa> no te veo ahí, eh, la cámara. Aquí. Tú mira. La cámara. Un poco. Ah, sí, Te veo. Ya está, ya he jugado. <risa> este es difícil, eh, sí, que no Uy. pierdas. Me perder. voy a perder. Porque yo sí que soy malo comparado contigo. Uh, Uy, si te sale, le... Hazle la far... Ay, ay, ay, lo siento, no es mi culpa. Eh, pero vas ganando, bueno, vas adelantando uh. poco a oh. poco. Eh, si, si. te sale este. ese tan difícil, el, de la, el, el del tren, que está por allí arriba y que te cae siempre. Oh. Ese sí que es difícil. Que no, siempre pierdo. Los, pierdo ¿no? Voy a jugar a este y después te vuelvo a dejar aquí. Bueno, vale. Ah, qué malo. Intenta ah. no pasar por la nieve. O está? no tanto. Intenta coger la.. la rampa si puedes lado del lado. Oh. Ay, no se me ve el mando. tú casi. puedes ir criticando la jugada porque yo de hablar si no me concentro con el juego haz tu ejemplo y yo adelante algo. sigue cinco no no ¡Ah! sí, se cae a ver no si puedes intenta ay, no ya, pasar ya. intenta pasar recto y Uuuh. no por la hierba a no ser que tengas que coger cajas o cosas Bum. Si puedes, intenta pasar por el camino, a no ser que sí, cajas y cosas. es difícil. Ya, ya sé. Pero... <risas> ay, ay, ay, no me va bien. Oh, ahora sí que eres el último. ¿Qué vuelto? Vuelta dos. No No estoy cogiendo ninguna caja. Intenta coger si puedes. ¿Coger? ¿Coger? coger no. No, no, la, no somos eh, de Argentina, ¿eh? En Argentina y países latinoamericanos agarrar, ¿eh? Agarra bien una caja y tela por él. <risa> <risa> no, tampoco, tampoco. Eh, eh, igualmente no puedes ni coger ni agarrar nada porque el tacto en realidad no existe. <risa> que lo hemos visto en un vídeo. Que vas a poner en el, el... Pues sí, seguramente lo pondremos. Seguramente lo pondremos. O no. O no. O lo buscáis vosotros. O el, o que tampoco es tan difícil. Y, lo buscáis. ¿Y cómo se llama el título? Eh, después lo buscamos. vigila la piedra! Ah. Te indirico con ella. Bueno, ya ves que yo no soy muy de jugar, a mí me gusta más hacer otras cosas que jugar si sí, en su canal podéis encontrar eh, animaciones como son flash o un que, creo que tiene una o pronto tendrá una a mano que después ha pasado a flash no, no sé si ya, la has subido ya, ya, ya. Tengo, pues, ¿Ya, ¿Ya no? la has hecho el que está hecho a mano y después el primero es animación tradicional y después es animación digital Sí, pasada a flash bueno digital en dos flash Sí. No veo nada. Yo <laughs> sí, tampoco. ¡Mis gafas! ¿Por qué estás tan enfadado el volcán? Porque lo aplastan. Eh, tampoco estás tan mal. Cuarta posición. Tercera. Tercera. Pues, sí, Sigue así, de momento. Salta la rampa en vez de chocarte con ella. ¡Go, go! ¡Let it go, go, go! ¡Let it go! <risa> ¡Nani, no, no, no! no. Into the woods! Bien, caja, tírala si puedes o. ¿Hay un videojuego de Into the Woods? Ni idea, y de Frozen seguro, pero. Tercero. Ah, me han robado, caja. ¡No, no, no! ¡No, no! Y vas bastante bien últimamente. Bueno. Por lo que he visto, se ve el reflejo de... Ay, no, caja no. Caja mala, no me he fijado. Se ve el reflejo de, ay, ay. de los muebles Así que podréis ver claramente que es una tele y que no está superpuesto La imagen después... O sea, me estoy viendo ahí que se ha visto... Cuando eh, sí, eh, se ve en negro, ¿no? Sí Uy. Se ve superpuesto, o sea que... 8, 8... Que no oh. es edición de vídeo ni nada sí oh. oh... Mira qué cara pone Yaomi. No está contento como. Te toca irónicamente siempre. Ah. Quedo de ahí, no? <risa> y esto? Esto? ¿Lo veis? Esto Apple lo hace para su. para los iPod Touch, pero fue ha copiado. No entiendo, Y más putre, porque es de plástico. Bueno, plástico, ropa, rara, bueno. Uh, bueno, este... La cuerda, si te, te pusimos... refieres, no un mando. Sí, la, la cuerda, así que <risa> no, mando para iPod. Mando para iPod. Ah, pero va bien. Si tienes que hacer con el acelerómetro, sí. lo pones allí y giras. bien. Iría bien. No sé si lo han hecho. Bien. Uy. Uy. Este le da un poco de miedo, eh. O al menos si eres. Mi, eh, mi hermano cuando era pequeño y jugaba en casa de mis primos, tenía un poco de miedo en este nivel. ¿Yo o el otro? Eh, creo que el otro, ¿no? O tú tenías. No, sí. Yo no sé si tú tenías. <risa> miedo de que de chocar. No, de, de, caer. de la música y de. Que aún <risa> se mueve todo y hay hecho spoiler, pero seguramente ya son. los que ven en este vídeo ya han jugado a. Los... No creo que nadie vea este vídeo. Y ya. si eres uno de los que ve este vídeo, Comen comenta. Yo he visto este vídeo. Y comenta si te hacía miedo cuando eras pequeño, porque... Porque eso... No sea es difícil, no. Si no es difícil, entonces no era miedo. Ah, no es este. <risa> ah, no era sé. uno que... Era un sí, el, el castillo que se movía las... Ay. No. El castillo que se movía de deformado y así. No es este, o sea, Es que me digo porque hay niveles muy parecidos. Ah, pero este es lo que se caían los, los, los tochos de las paredes cuando chocabas. Prueba de chocar. En el otro lado. ¿sí? No, eso era el de los fantasmas y creo que son ah, los. El de los que es, existe cuando coges globo. Bueno, no lo sé. ¡Uy! No, no, quedé el último, por culpa de mi, mi hermano y mía que tampoco lo estoy haciendo mal en esta hora Bien, una. no lo estás haciendo bien ¡No la estoy haciendo bien! <risa> o que lo estoy haciendo mal y, Sí, pero es un poco contra de mi hermano que me ha dejado en casi última posición también Si no me hubieses dejado en ya, últimas estos, posiciones pero... quizás habría Es que más. ya lo los, los vídeos de tv sección ahí tenía que salir en alguno, ¿no? Sí o lo bueno, a a tu canal. el de. El de, eh, sí, eh, el de los suscriptores, porque no hacemos una quedada. es está chulo, podéis mirarlo. Sí, es, es, es, no es un gameplay, pero es un gag. Y es, es un. Creemos que está bien porque nos lo hemos currado. No, no es el, el castillo grande que se, Soy segundo y no sí. veo nada. Sí. Pues qué bien. Limpiátelo las gafas. Bueno, pues eso que decía, que es un vídeo que nos corramos bastante porque hace tiempo que queríamos hacerlo. Al final lo hicimos y nos ayudó un, nuestro primo y hicimos efectos especiales que normalmente no hacemos. Cutres, deserieve, pero está corrado que algunos vídeos que normalmente hacemos. Y este también teníamos la idea ya desde sí, hace más verdad. de un año que queríamos sí, también, hacer un este gameplay también, así. Un gameplay así sin... Editorias de vídeo ni nada y al final, no es la última vuelta todavía, me pensaba que ganaba, <risa> Bueno, ahora no sé qué decir, me he quedado casi en blanco y voy hablando sin decir nada ni llegar a cuento. ¿Y qué pensáis del 4F? ¿De los 4 Fantásticos. <risa> los no, cuatro de... Fantásticos del 2006. El no. caso 4F, 4 Fantásticos. La película de los 4 Fantásticos de ahora dicen que está muy mal porque lo han cambiado todo. Pero los directores, se que es, eh, la, o la productora Fox, se piensan que es tan buena que, quiere, ya que a, antes de estrenarla y todo, están pensando en hacer una segunda parte ya. Normalmente las segundas partes, como por ejemplo la de Alicia, es porque, aunque no sea Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, es, aunque no sea muy buena, ha ido mucha gente a verla. Como ha ido mucha gente a verla, han recuperado la inversión. Pero aquí no ha habido a nadie que haya visto verla porque no está estrenada. Se está acabando la batería, dices, uh, la... Unos no cuatro crema? minutos quedan y se acabó. Eh, vale, y dice... lo de 4F me transfería a lo de Sertan Muerta. Ah, tan lo de Pues si es verdad, tienen que investigarlo. Y si no lo he... <risa> me he chocado con mi propio plátano, cabrón. Si es verdad, tienen que realizarlo, pero no lo investiguen. Analizarán lo que dijo en el periódico. La portada del periódico que decía que él, él no le pudo dar la mano. Y eso lo investigarán todo y que fue, fue archivado en su momento. Las pruebas no se analizaron ni nada tampoco. Y no sé. Y, y como tú me dijiste, 4F, 4 Fantásticos, se sí. Black. Bueno, he quedado tercero. T tercero. Claro, tercero. ¿Cómo lo dices? A ver. <risa> tercero. Tercero. tercero podis. Pues, y ya está. Hasta aquí el gameplay cut de hoy Esperamos que os haya gustado y... Espera que yo también quiero salir los vídeo No sé si salgo Podéis ver otro vídeo Adiós Adiós Espera Intentamos hacer ahora el making Off Junto No te muevas tú Yo voy a ver, mover A ver si Conseguimos que se vea la cámara en el espejo Y Esta es la cámara que uso para hacer mis animaciones Ya la habéis visto Es Un Gameplay con un espejo Una cámara Un hermano Un una mando Una Wii El mando de la Wii con, con el volante Y nada, en la tele Y lo necesitas capturar todo la pantalla y Gastar unos 50 euros Y esto es todo Adiós Adiós Adiós amigos, adiós Fin del vídeo, adiós Has ganado uno Sí, he ganado. Adiós.